Saludos, soy Israel Banquer y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y este es cómo insertar un video en Excel. Lo único que vamos a hacer es presionar la tecla Control Alt K o simplemente nos vamos a insertar vínculo insertar o simplemente dan aquí en insertar y cuando pongan el mouse aquí les sale el comando Control Alt K. Miren aquí abajito sale. Entonces damos clic allí, una vez que estemos aquí vamos a tomar esta opción. Miren aquí donde dice escritorio ustedes les va a salir con el mismo nombre y van a desplegar y vamos a buscar la opción donde tenemos el video, en mi caso lo tengo en la carpeta videos y el video tiene por nombre clic vamos a seleccionarlo y doy clic en insertar lo otro que ustedes pueden hacer también es si no quiere que esto les salga así como está aquí pueden cambiar el nombre aquí no importa eso aquí lo pueden cambiar y, y ponen un nombre solo escriben video y no va a perder la, la extensión miren que aún me sale la manito aquí para darle clic si ¿sí ven entonces si yo voy a reproducir este video eh, simplemente doy clic allí luego doy clic en aceptar y se va a reproducir no el video. es una fuerza imparable como pueden ver funciona no hay, no hay lío con ellos entonces si quieren cambiar el nombre Dan clic en la celda Porque si acercan aquí al link Se les abre Pero si ponen aquí a un ladito eh, Le da la opción ahí para cambiarlo Entonces se vienen acá Y escriben el nombre del contenido O simplemente ponen clic Y listo Miren que ahí está Igual les va a funcionar Aceptar Un oso enojado Es una fuerza Bueno eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y hasta la próxima Chao chao